Mi nombre es Amadeo Vía Buitrón, nacido acá un 14 de abril de 1941. La Casa Hacienda. La Hacienda Wando data del año 1820. Pasaron todas las generaciones de los Grañas, desde el bisabuelo que fue don Andrés de los Reyes hasta los bisnietos que fueron los Grañas Elizalde, los últimos que estuvieron acá hasta la Reforma Agraria. Todos ellos pasaron por acá. Pero la parte más bonita de cuando es cuando llega el señor Antonio Graña Reyes para acá con su esposa, la señora Victoria Lizalde, y trae a sus seis hijos. Trae a Antonio, a Fernando, a Carlos, a Jorge, a Rafael y a Victoria. Trae sus seis hijos. El mayor llegó de once añitos. Y los dos últimos, que fueron los mellizos, Jorge y Rafael, llegaron de año y medio para acá. Acá se hicieron ellos. El señor Antonio Graña Reyes es el papá el que trae las naranjas de Estados Unidos. Esa naranja que tanta fama y fortuna le dio a los grañas. Lo trajo de Estados Unidos, las toronjas de California y la mandarina. Las trajeron de Estados Unidos. Pero esa naranja, no acá se le hizo una especie de injertos. Estoy hablando del año 30, que no había especialista para los injertos. Los grañas trajeron a unos italianos que le hizo el trabajo de los injertos. Ahí es donde le sale esa naranja conocida a nivel mundial. La famosa naranja Washington Navel sin pepa. Que dio la vuelta al mundo esa naranja cuando abastecía al Perú y parte del extranjero con la naranja, Canadá, Costa Rica California, Estados Unidos y muchos países más recibieron esa naranja qué bonito fue esa época de los señores Grañas el papá fallece en el año 1938 don Antonio Grañas Reyes pero deja la semilla acá y los hijos la continuaron y la perfeccionaron esa naranja cuando fallece el papá los seis hijos quedan como dueños de la hacienda pero ahí hubo dos hermanos Antonio y Fernando Graña Elizalde. Ellos adoraban el campo, las fiestas taurinas, los caballos de paso, los gallos de pelea. Entonces, ellos dos le compran sus acciones de la hacienda a los otros cuatro hermanos. Los únicos dueños fueron Antonio y Fernando Graña. Los otros cuatro hermanos que venden sus acciones en el año 1949 se van de aquí a Lima, se asocian con los monteros y forman esa constructora Graña y Montero. Eh, más que nada Graña y Montero, porque Victoria Graña, la única hermana de los seis hermanos Graña, se casa con uno de los chicos Montero. Por eso que pone la compañía asociada GM Graña y Montero. Muy bonito. Y acá se queda Antonio y Fernando como los dos únicos dueños de la hacienda. Ahí es donde la hacienda llega a lo más alto de la cima, en la popularidad, en la abundancia, en el apogeo. Más que nada. Porque de aquí salía dos trailers de naranja al día. Uno en la mañana, uno en la tarde para el mercado nacional y para exportar. Llegaron un personal, tener un personal de 600 personas Para la recolección de la naranja Su personal habitual de Lograña fue 350 trabajadores estables El resto ya fueron eventuales Como le digo, de aquí salía dos trailers de naranja para Lima Para el mercado nacional y para exportar Qué lindo fue ese tiempo Adentro la, los jardines, donde está la piscina Como le digo, llamado el paraíso La sucursal del cielo, el jardín encantado en ese entonces Y bueno, ahora ya pues que pasó a manos de los trabajadores se olvidaron que tenían que darle mantenimiento. Los caballos de pasos, qué lindos caballos de pasos tenían los Graña acá, más que nada Don Fernando Graña. Tenía, le conocí a Palomino, a Gitano, a Cascabel, a Jazmín, a Sol de Paján, a Rubí, seis caballos de paso ganadores de premio. Y los toros de, los toros de Lidia también, pues Don Fernando Graña fue compadre con el torero Manolete. Acá pasaron Manzanares, el Cordobés, como torero. Porque los grañas traía para la fiesta patronal del 8 de diciembre, traían a los toreros de España. Pues. Fue bonita las, las época. Los dos hermanos se independizan. Don Antonio, como hijo mayor, agarra la casa principal con su esposa, la señora Inger. Y don Fernando adentro construye una casa de dos pisos con su esposa, la señora Pina Burenius de Suecia. Tuvo sus dos hijitas, Daniel y Micaela. La de Don Antonio tuvo cuatro, Antoñito, Pilar, Rocío y Andrea. Muy bonita esa época. Ya ellos vivieron y tuvieron pues, su apogeo hasta que llegó la reforma agraria de Velasco encargado de acabar con todas las haciendas. Ahí acaba con Wando, porque ya de ahí para adelante ya eh, fue un fracaso. Ya las producciones comenzaron a bajar, las plantas comenzaron a enfermarse. No sabían qué aplicarles. Los trabajadores eran obreros que solamente estaban a órdenes. No tenían los conocimientos del cultivo ni el recurso económico. Por eso fue el fracaso más grande de las cooperativas. Don Antonio de, eh, Velasco Alvarado debió haber preparado primero a la gente. Entonces para poderlo, para que puedan trabajar y administrar la hacienda. Todo eso contribuyó al fracaso. Pero sí, fue la época más bonita de la hacienda. ¿Una poesía nos juega. Allá Ah, Dos señores para la historia fueron los dueños de Guando. Con su hacienda dieron gloria los señores Antonio y Fernando. Incomparables como empresarios, pusieron muy en alto su nombre, siendo su producto mayoritario que al fondo dio renombre. Naranja guando tan famosas que viajaron al extranjero. Pecanas y mieles sabrosas que muchos halagos trajeron. Toros de casta y bravura y caballos de paso campeones. Fueron sus grandes pasiones, además de gallos de buena figura. Son personajes para recordar y mucho respeto guardarles. Algo que supieron ganar los señores Grañel y Salde. Muchas gracias.